Hola, en este vídeo vamos a ver cómo manejar el, la VGA en nuestra placa de de Anexis tenemos un controlador de VGA que lo podemos ver en su manual de referencia aquí lo tenemos, el puerto VGA nos explica qué pines tenemos de la FPGA de la Anexis 4 y qué necesitamos para para crear el controlador de la VGA aquí tenemos la información y en este vídeo se va a explicar un poco más detalladamente también tienes información en el en el libro de diseño de sistemas digitales con vhdl que en el capítulo 9 está el controlador de la pantalla vga y aquí tienes bastante la información que en este vídeo se va a decir está detallado para otras fpga y también para la nexis 2 que es bastante parecida a la nexis 4 que es la que estamos usando bueno la VGA el, es un estándar de video analógico en el que se van mostrando los píxeles secuencialmente Y nuestra FPGA tiene este, estos pines dedicados para la VGA Tiene cuatro pines de rojo, o sea con ellos tenemos 16 niveles de, de rojo Tenemos 4 eh, bits de verde, otros 16 niveles y 4 bits de azul que tenemos 16 niveles. En total 12 bits, con lo que tenemos 4096 colores. Todo esto es para cada eh, píxel. Para saber en qué píxel estamos, de los, pues vamos a hacer 640 por 480, eh, una resolución de 640 por 480, se van a usar estas dos señales, la, el sincronismo horizontal y el sincronismo vertical. Eh, estos 640x480 nos, bueno, nos generan 300.720 píxeles con estos, Todos estos píxeles los vamos a generar simplemente con estas dos señales de sincronismo Vamos a ver cómo, sea, cómo vamos a hacer esto Por lo tanto, antes de nada, nuestro diseño VHDL o nuestro diseño digital va a tener que tener estas mismas salidas vamos a tener que hacer un módulo que se llame VGA que tenga eh, tres eh, salidas de color, rojo, verde y azul, con 4 bits cada una la señal de sincronismo horizontal, la señal de sincronismo vertical y como entrada simplemente tendremos el reloj y el reset eh, dentro de esto vamos a separar el, el diseño en dos módulos esto que se, se ven aquí, el, el sincro VGA que generará las señales de eh, sincronismo horizontal, vertical y también la fila, la columna del píxel en el que estamos y luego tendremos también el, el fila pantalla o sea, hoy vamos a, hacer, a ver simplemente el Synchro VGA este de aquí y luego en otro vídeo mostraré un poco cómo hacer el Pinta VGA ha sido uno bastante sencillo y también el diseño estructural que contendrá al Synchro y al Pinta eh, bueno, vamos a ver cómo hacemos este sincro, sincro VGA. Antes, para verlo, vamos a ver cómo funciona la VGA, el estándar de video analógico que estamos viendo. Eh, nuestro, el VGA que vamos a utilizar va a ser de 640 como, por 480 píxeles. O sea, una fila tendrá 640 columnas y tendremos 480 filas. Entonces, en este, con una frecuencia de 60 Hz va a ser cada pantalla, digamos, se va a mostrar eh, 60 veces por segundo entonces, para haciendo las cuentas, más o menos salen como que cada píxel ocupa 40 nanosegundos de tiempo o sea que si el pixel 0 sería de la fila 0 y la columna 0, 0 duraría 40 nanosegundos luego tendríamos el pixel 1 de la, de la fila 0, 40 nanosegundos, el pixel 2 Llegaríamos al píxel 639, que sería el número 640, porque empezamos desde cero. Y todos estos zona, forman la zona visible. Por lo tanto, tenemos 640 píxeles por 400 nanosegundos cada píxel. En total, 25,6 microsegundos. Eh, luego, después de este píxel, ya no, no vamos a la fila 1, sino... Hay una zona que es la no visible, donde se generan las señales de sincronismo. Justo después del último píxel viene el porche delantero y se llama porche delantero porque adelanta a la señal de sincronización esta señal de sincronización, como estamos en la fila es la sincronización horizontal y esta dura 3,84 microsegundos esta señal eh, de sincronización horizontal es a nivel bajo y por lo tanto está todo el rato, todo este tiempo está a 1 menos cuando estamos justo en este periodo de tiempo que se pone a cero y luego se vuelve a poner a 1 después de ponerse a 1 viene el porche trasero, que va después del sincronismo horizontal y aquí tendríamos que generar una señal de nueva fila si nos fijamos, esta zona no visible ocupa 6,4 microsegundos y si dividimos estos microsegundos entre los 40 nanosegundos que dura cada píxel nos corresponderían con 160 píxeles no visibles significa que esto durante este tiempo no se muestra nada en pantalla Podemos separar también estos píxeles en los porches delantero y trasero Nos quedarían 16 píxeles porche delantero 96 píxeles de sincronismo y 48 píxeles de porche trasero Bien, una vez que hemos hecho esta fila ya sí que volvemos a la columna A la siguiente fila, digamos, a la fila 1 Nos fijamos que en total la zona visible y no visible forman 800 píxeles Que en total son 32 microsegundos muy bien, pues la siguiente fila sería la fila 1, eh, mostraríamos el píxel 0 de la fila 1, luego el píxel 1 de la fila 1, el píxel 2 al 639 y luego volveríamos otra vez a los píxeles de no visibles del sincronismo. Finalmente, cuando llegamos al píxel 799, marcaríamos la siguiente fila, um, haríamos un pulsito de reloj para la siguiente fila y iríamos a la fila 2. Haríamos lo mismo de antes, recorreríamos la fila entera a los 800 píxeles y al terminar iríamos a la fila 3 y así sucesivamente hasta la fila N. Y por último llegaríamos a la fila 479 que es la última fila visible. Aquí igual recorremos esta fila de píxel 0 al 1 al 2 al 639 que es el último visible y seguiríamos por los píxeles no visibles. Al llegar al último píxel no visible de la última fila visible, no volvemos a la fila cero, sino nos quedan otras filas, digamos, no visibles, invisibles. Vendría la fila 480, que ya sería no visible, y lo que se llama igualmente el porche delantero. Ya no sería el porche delantero de la fila, sino digamos, sería de la pantalla. Este porche delantero sería el porche delantero vertical, podríamos llamarlo así también. Recorremos esta fila que es no visible El subpixel 0, subpixel 1, subpixel 639 y finalmente al pixel 799 Luego vendría la fila 481 y así sucesivamente hasta llegar a la fila 489 Que sería la fila del sincronismo vertical El sincronismo vertical lo recorreríamos Y al terminar, que estas en verdad son dos filas, no están marcadas aquí y luego llegaríamos a la fila 519, que sería la última fila de nuestra pantalla. Al terminar el último píxel no visible de la última fila no visible de nuestra pantalla, ya volveríamos otra vez al pixel 0 de la siguiente pantalla. Todo esto queda resumido en este esquema, en el que tenemos los, la, zona no vi, la zona visible, los 640 por 480 píxeles que son los que muestran los píxeles de la pantalla Tendríamos luego la zona no visible de la fila y por aquí la zona no visible de la pantalla digamos Al final de las filas visibles vendrían el porche delantero que son 9 filas el sincronismo vertical, que son dos filas, y el porche trasero, que son 29 filas. Habría que aquí que generar también la señal a nivel bajo del sincronismo vertical durante estas dos filas. Y ya tendríamos toda una pantalla. Si contamos todo el tiempo, desde el primer píxel hasta el último píxel, nos salen que son 520 líneas por 800 píxeles, que son... Cada línea son 32 microsegundos Nos saldrían 16,64 milisegundos Esta frecuencia, digamos este periodo Nos daría una frecuencia de 60,096 hercios Nosotros en verdad buscamos una frecuencia de 60 hercios Pero esos 60 hercios no los podemos conseguir Porque son divisibles entre los 100 megahercios Bueno, al revés, los 100 megahercios no son divisibles entre los 60 hercios de nuestra de, de, de la FPGA o, o sea dicho de otro modo no podemos sacar is, eh, no podemos sacar digamos la, la frecuencia determinada por la VGA y llegamos a una muy parecida una alternativa sería en vez de este porche delantero que tiene nueve filas ponerle diez filas con esto el tiempo que nos daría sería un poquito mayor de la del tiempo que tendríamos que tener pero se ajusta un poquito más O sea, ya bien uses 10 filas en el porche delantero del vertical o, o 9 filas eh, más o menos te sale una frecuencia adecuada que la mayoría de los monitores la van a leer esta quizás la de 10 filas es más ajustada y, y si quieres puedes usarla bueno, pues ya tenemos digamos lo que queremos hacer ahora, ¿cómo haríamos esto? tenemos que hacer el sincronismo de la VGA que tenemos que crear las, la señal de la salida de las columnas que son las, digamos, las columnas de los píxeles tanto visibles como no visibles, que hemos dicho que son 800 las filas tanto las visibles como las no visibles, que son 520 o 521 en este caso aquí vemos que son 521, en el caso anterior hemos visto que son 520 pues, estas filas serán de ese número Una señal de visible que nos indique si estamos en la zona visible o no visible de nuestra pantalla Y luego las señales de sincronismo vertical-horizontal e o Que son las que hemos marcado aquí Esta señal de sincronismo horizontal y con esta señal de sincronismo vertical Con esto, podríamos eh, mostrar cualquier cosa en la pantalla de 640x480 píxeles Bien ¿Esto cómo lo haríamos? Bueno, podríamos hacer este... Este es, este es un digamos un diagrama de bloques de los procesos que entrarían y las señales concurrentes que entrarían en nuestro eh, diseño UHDL Podríamos, por ejemplo, primero con hacer un contador de píxeles cada píxel que son 40 nanosegundos serían 4 ciclos de reloj y con esto haríamos un pequeño contador de 4 bueno, de 0 a 3 y aquí un proceso combinacional que nos indique cuando cada cuatro ciclos de reloj que nos indique que ha llegado un nuevo píxel. Luego, esta señal de nuevo píxel la conta contaríamos y contaríamos 800 píxeles de esto que nos darían una nueva línea y esto tardaría 32 microsegundos en contar. Este proceso, digamos, este sería el contador en el VHDL y este sería el proceso que nos genera las señales de sincronismo horizontal. Tendríamos que ver si estamos en los, en los píxeles de, del sincronismo horizontal y se generaría un uno aquí. Luego nos generaría si estamos en la zona visible, que sería entre 0 y 639. Y luego cuando terminemos la fila, podríamos decir que hay una nueva fila y contaríamos eh, interval, digamos, pulsos de, este, de esta señal de nueva fila para contar filas. Contaríamos 520 líneas o 521 en el segundo caso que hemos visto, y todo esto duraría 16,64 milisegundos. Estas señales, estos, digamos, este proceso nos generaría la señal de qué fila estamos, el anterior nos genera la señal de qué columna estamos, y este de aquí nos genera el sincronismo vertical eh, según en qué fila estemos, y el de aquí nos generará el sincronismo horizontal, y cuando tanto la zona de, de fila como la de columna sea visible, no generará esta señal de visible. Con esto ya tendríamos nuestro sincro VGA, este de aquí que tenemos que crear. En el siguiente vídeo voy a explicar cómo eh, ver en simulación si el sincronismo está bien hecho. Y por último veremos también más adelante el vídeo de cómo hacer el Pinta VGA. Y hacer el diseño estructural de todo.